esta campaña electoral estamos a pocos, pocos días, 50 días de la misma, de la elección. Se escuchan pocas propuestas. Hay mucho marketing, mucha pirueta y muy pocas propuestas. Cuando pase la elección, en los primeros días de diciembre, cuando haya un gobierno electo, ya no habrá shingles, ya no habrá diversión, ya no habrá cancioncitas. Habrá un gobierno electo que va a tener que dirigir el país por los próximos cinco años. Y es allí donde se va a ver qué propuso cada uno y qué va a ocurrir con los uruguayos en los próximos cinco años. Nosotros desde el Partido Colorado entendemos que este es el tiempo de las propuestas, es el tiempo de que la ciudadanía sepa qué proponemos, qué país queremos para el futuro. De este modo... Quiero brevemente mencionar la muy buena propuesta que realizó el equipo técnico del Partido Colorado, en lo que tiene que ver con los jubilados y específicamente en el aguinaldo de los jubilados. Aguinaldo que fue sacado por la dictadura y que luego no se reinstaló. Pasaron gobiernos colorados, gobierno blanco, gobiernos del Frente Amplio y no se pudo, reinstalar eso que es un derecho que tienen todos los que se jubilan, que trabajan, han trabajado toda la vida, han aportado para ello, y luego perciben una jubilación y no perciben ese aguinaldo. Nuestro equipo técnico hizo los números y dijo, bueno, para aquellos que tienen jubilaciones y pensiones, que andan en el entorno de los mil 11 mil pesos, se puede hacer, se puede tener, un aguinaldo que le significaría al Estado unos 130 millones de dólares anuales. Fíjense que la pregunta es, bueno, ¿de dónde sacamos esos 130 millones de dólares para pagarle este justo aguinaldo a jubilados y pensionistas? Es abatiendo el gasto, y el gasto, innecesario, el gasto superfluo. Fíjense, por ejemplo, lo que ha ocurrido con ANCAP, que luego de un balance político, único en la historia para el récord Guinness, que un balance se apruebe por criterio político, ese balance ha arrojado una pérdida de 169 millones de dólares en el 2013. Si podemos ahorrar ahí, y podemos hacerlo, si hacemos que las empresas públicas, monopólicas, petroleras como ANCAP, no pierdan solamente habiendo evitado ese déficit de ANCAP, ya hoy usted jubilado y pensionista podría estar cobrando un aguinalto. Pero por la fiesta que hizo Sendik en ANCAP, esa plata se tuvo que ir para el agujero de ANCAP y no para su bolsillo como usted merece. Nosotros queremos que nos voten en octubre, queremos ganar el gobierno en noviembre, asumir en marzo y empezar a aplicar estas y otras cosas. Hasta la próxima.